Estoy muy contento porque el nivel sobre estos temas ha evolucionado muchísimo. O sea, yo siempre cuento la misma anécdota. Hace seis años, cuando tuvimos el primer encuentro, encuentro de, de PSI en su día en, en Barcelona, que éramos seis, de los cuales cuatro éramos ponentes. ¿no? Y hoy ver la sala tan llena y sobre todo con sospechosos. Es un placer, lo digo desde. eran siempre los que, con otras con otros más, los que siempre contamos el, el mismo rollo, ¿no? Eso, eso para empezar. O sea, que en el primer, quería agradecerles y la verdad es que estoy muy, muy, muy, muy feliz de ver el nivel del debate que existe ya en España y las iniciativas que se han tomado aquí en España. Y me, me llevo un gran toro, una grata impresión hacia, Bruxel, hacia Luxemburgo. Bueno, y luego un pequeño matiz de esta mañana que ha habido cifras que se han mencionado, o sea, hay que ser un poquito más prudentes cuando se hablaba esta mañana del tema del impacto de la ley de la transparencia, etc. Cuando se hablaba de 100.000 millones de, de euros, hay que ser un poquito más prudente porque si nos estuviésemos jugando a 100.000 millones, les puedo asegurar que sería Barroso el que estaría aquí dando en este micrófono y no yo. Lo digo eso todo por, desde el punto de vista. Bueno, y también creo que es oportuno que esta mañana se han, se han mezclado temas... Eh, Jurídicos y legales, creo que es importante eh, un poquito encuadrar el, el, el marco legal donde, donde actúa la, el, el ámbito de Open Data. Y creo que es oportuno enmarcarlo donde estamos, cuál es la, el marco legal general, que es la directiva, es la transposición la, y, fundamentalmente, el real decreto que se ha implementado a nivel nacional. Lo que ocurre es que, efectivamente, eh, hay muchas otras leyes. ...que modulan y que tocan tangencialmente la reutilización, lo Open Data. Estamos hablando de ley de acceso a la, a la información, la, la futura ley de transparencia, temas de datos de protección personal, de carácter personal... ...que también se está tramitando dos reglamentos a nivel europeo que tienen incidencia, podría tener incidencia sobre la, la, la, el, el Real Decreto o la reutilización en sí. La revisión de la directiva de reutilización temas de la, ley, de la ley intelectual, o sea que es importante un poco encuadrar dónde estamos y cómo nos afecta para, para poder operar. Aunque también es cierto que no siempre, el, marco, el marco legal nos pone unos, unos límites, pero hay muchos organismos y hay ejemplos muy buenos españoles... ...que, han, que se puede ir mucho más que allá, o sea, eso es el mínimo y luego muchos organismos, como hemos demostrado, pueden ir y han ido mucho más allá de lo que dice el, el marco, marco legal... Bueno, sin más preámbulos, creo que tenemos un, una mesa muy sólida y muy, muy interesante. Mi idea es que, que hagan una presentación y luego pues yo creo que la riqueza está en el debate. Les he, tengo, les he mandado anteriormente una serie de, de preguntas. Como yo me cambio de unidad y voy a dejar de trabajar en esto, pues ya, ya la responsabilidad no la tengo. Entonces, les puedo hacer preguntas un poco duras y quiero que, pues, que, que haya un poquito de debate. Y En primer lugar, para mí es un placer eh, que presente Salvador Soriano, que creo que… Que es una de las personas que más ha hecho, junto con otros, para el lanzamiento y la consolidación de la reutilización del sector público en España, tanto a nivel legislativo como a nivel práctico, tanto con el proyecto Aporta, con el portal como con el Real Decreto. Muchas veces no se ve todo el trabajo que hay detrás para sacar estas cosas adelante. Nosotros desde la comisión que hacemos cosas similares sabemos que es, que es brutal. ...y bueno, creo que, que hay que reconocerle que sin su trabajo y constancia... ...creo que muchas de las cosas que están aquí no, no estaremos donde estamos. Bueno, sin más, Salvador. Muchas gracias, Juan. Eh, buenas tardes. Para mí es un placer estar hoy aquí de nuevo hablando de reutilización de la información del sector público. Un área, eh, un área en la que hemos creído desde hace años, un área que eh, nos, nos comprometimos a impulsar, estoy pensando hace ya cuatro o cinco años con el proyecto Aporta, un proyecto yo creo que pionero en, en el ámbito europeo, y, y desde el proyecto Aporta pues hemos acabado con un catálogo, con datos GOV y con un Real Decreto. El Real Decreto, que hoy voy a presentar, eh, se ideó hace dos años aproximadamente y resulta de la experiencia de Aporta. No es un Real Decreto que se haya gestado solo en despachos, sino que se ha gestado partiendo de la experiencia de un proyecto concreto de educación, de difusión de información eh, y de eh, actuación con vista a dinamizar el sector infomediario. También basándonos en los estudios que habíamos realizado sobre este sector. Un Real Decreto que viene a responder a un posible objetivo normativo y es, ¿podemos hacer algo además de difundir, educar, eh, hacer estudios, difundir información, ¿podemos hacer algo más desde el punto de vista normativo? Pues sí, y esta es la respuesta a esa pregunta. Un Real Decreto que viene a precisar con más detalle lo que es el marco de la reutilización de la información pública para el sector público estatal. Es un Real Decreto solo del sector público estatal y lo que esperamos es contribuir con una referencia al resto de Administraciones Públicas presentes eh, en el Estado. No tengo para pasar… Eh, el Real Decreto se publicó en noviembre eh, del año pasado, el 8 de noviembre, y el título completo pues, es este. Se ha citado esta mañana en alguna ocasión, pues es el Real Decreto… 14.95, 2011, 24 de octubre, por el que se desarrolla la ley de reutilización de la información del sector público en el ámbito del sector público estatal. Por tanto, venimos a completar el marco jurídico en este ámbito, en el sector público estatal, y me voy a referir en él a algunos elementos que considero que son los más importantes. Primero, se establece una autorización general para la reutilización de los documentos elaborados o custodiados en el sector público. Queremos eliminar la duda que tienen los reutilizadores de si esa información es reutilizable o no. Con este Real Decreto dejamos claro que, salvo que se diga lo contrario, la información es reutilizable. Si está en, uno, en un departamento ministerial o en un órgano o entidad del sector público estatal. Otro elemento que venimos a calificar y que era un obstáculo identificado, ¿quién es el responsable de coordinar la labor de reutilización en cada departamento, en cada entidad? Lo que viene a decir el Real Decreto es que la, la, el órgano responsable es el subsecretario, en caso de departamentos ministeriales, o el propio titular del organismo o la entidad en, en, en el resto de casos. No de apuntar. La segunda, si me lo pasan desde allí. Vale. Eh, ¿Qué otra obligación imponemos? Pues imponemos la obligación de que cada eh, organismo facilite qué información de la que tiene es reutilizable y en qué condiciones. Tenemos, sobre todo, que hacer que fluya la información de cara a los reutilizadores. Esta, este espacio de información debe estar reconocible, debe acercar la información a, a los que están interes, interesados en ella, a los infomediarios, que es el objetivo de esta norma, facilitarles su actividad. Por tanto, hay que informar de qué información tenemos que es reutilizable y en qué condiciones se puede reutilizar. Eh, ¿Qué otro elemento reforzamos eh, con este Real Decreto? Pues un catálogo, un catálogo que quiere ser un punto único de la Administración General del Estado, del sector público estatal, para encontrar información de interés que los infomediarios puedan reutilizar. El catálogo está disponible en su, una, en su primera versión en la web datos.gov.es. Este catálogo ya dispone, como pongo ahí, de más de 650 registros, eh, de una pluralidad de materias, de... 150 materias diferentes. Un catálogo que, por supuesto, está vivo, está iniciándose y se verá reforzado eh, en, el, en el futuro. El Real Decreto impone una obligación de que cada organismo, entidad, departamento ministerial es responsable de mantener su información correspondiente en el catálogo. El catálogo unifica la información, pero el responsable es el propietario de esa información, quien la genera debe reflejarlo en el catálogo y debe actualizar ese catálogo con todos los cambios que ocurran. Por tanto, aquí en el Real Decreto claramente se especifica que ellos son responsables de confeccionar y actualizar esa información. Asimismo, se da una labor de coordinación de carácter técnico al Consejo Superior de Administración Electrónica, que es la sede natural donde los elementos técnicos tienen que resolverse. En este consejo también eh, se elaborará un informe anual que nos irá permitiendo hacer un seguimiento de cómo va evolucionando la oferta de información reutilizable por parte del sector público estatal. Ese informe anual es importante para ir definiendo las acciones necesarias para fomentar esta eh, reutilización. En cuanto a la promoción, pues hay que seguir haciéndola sin duda, Ahí se comentaba esta mañana que hay, en buena medida, una necesidad de educación, de difusión de formación, por supuesto. En el Real Decreto ya identifica a la Secretaría de Estado de la Función Pública, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Social de la Información, que están abreviadas en el primer punto de esta página, como responsables para hacer labores de formación, de asesoramiento, de promoción de la reutilización de la información del sector público. La jornada de hoy es una de las actividades... ...que tenemos encomendadas a hacer difusión de la reutilización. Un elemento también importante para facilitar la reutilización es decir claramente cuáles son las condiciones... ...a las que está sujeto ese tratamiento de información, ese uso de información a la que accede la empresa infomediaria... ...o la entidad infomediaria. Y la, el Real Decreto define lo que denominamos unas condiciones generales para la reutilización... Condiciones generales que son básicas y están enfocadas a facilitar la reutilización eh, en la mayor medida posible. Estas condiciones eh, generales son citar la fuente y la fecha de actualización, no desnaturalizar la información o no sugerir apoyo público a la actividad reutilizadora, no alterar los metadatos sobre la fecha de actualización y condiciones de reutilización. Para facilitar en mayor medida la aplicación de estas condiciones generales, en el anexo del Real Decreto hay un modelo de aviso legal sobre cómo se pueden incorporar estas condiciones legales en los servicios de cada uno de, la, de los departamentos o entidades afectadas. En cuanto a las modalidades de puesta a disposición, bueno, pues hay una básica que es esta, las condiciones generales, que creemos que debe ser la norma general, porque creemos que son suficientes para garantizar que se hace un buen uso de los datos de carácter público. No obstante, hay otro tipo de modalidades posibles de puesta a disposición de información. Una es con condiciones específicas y otra es previa solicitud, que están detalladas en el Real Decreto y no, no voy a entrar en ellas. Pero sí que quería entrar en que entendemos que la norma básica de puesta a disposición será la modalidad básica sujeta únicamente a las condiciones generales. Por supuesto, habrá que tener en cuenta la reutilización los datos de carácter personal y su protección y la protección de derechos de propiedad intelectual eh, que correspondan a terceros. También el Real Decreto prevé la cesión de derechos de propiedad intelectual que ostenta la propia Administración Pública para que el infomediario pueda reutilizar la información. Eso está incluido también en el Real Decreto. El Real Decreto establece, finalmente un plazo de un año para su adaptación por parte de los ministerios y demás entidades y organismos del sector público estatal. Y, eh, y ya en ese año pone eh, unas tareas concretas. Eh, y la tarea más concreta que hay que hacer para el 8 de noviembre de 2012 es aprobar, aprobar cada departamento ministerial, eh, organismo y entidad del sector público estatal un plan de impulso de la reutilización y, y en esa, en esa m, acción eh, vamos a estar apoyando tanto la Secretaría de Estado de Función Pública como la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Social de Información eh, fomentando y, y, y dando indicaciones sobre cómo se puede hacer este plan de impulso de la reutilización. También cada departamento ministerial debe publicar al menos cuatro conjuntos de documentos ...que se denomina en el Real Decreto de Alto Impacto... es decir, documentos en los que se entienda... ...que hay demanda del sector infomediario. Y para esta disponibilidad de estos cuatro conjuntos de documentos... ...el Real Decreto da un plazo adicional de seis meses... ...con lo cual sería el 8 de mayo de 2013. Por tanto, un Real Decreto que establece unas bases... Eh, ...muy positivas para fomentar la reutilización y que creemos que, que va a ser un pilar fundamental eh, en el impulso de la reutilización en los próximos años en España. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Efectivamente, nos parece un real decreto bastante ambicioso y he de confesar que muchos de los elementos nos vinieron muy bien cuando presentamos la propuesta de revisión de la directiva para convencer a colegas de otros servicios de la comisión que Qué cosas se pueden, por ejemplo, el tema de, de toda, la, toda la información accesible puede ser reutilizable. Lo utilizamos en, en su día para convencer al servicio jurídico de la comisión. Bueno, paso ahora a, a Carlos Turmo, que va a presentar eh, la, la política de implementación o cómo ponen los datos, Open Data, la Oficina de Patentes y, y Marcas. Creo que es importante para muchas empresas cómo hacen el tema de la prospección tecnológica, cómo hacen cómo ejecutan a través de, este, de estas posibles herramientas el tema de la vigilancia tecnológica, cómo ven que, qué están haciendo las empresas. Y, y como hay mucho debate, ponemos en Europa, con el tema de Google Patent, pues creo que nos puede enseñar muchas cosas. Ahora, Carlos. Muchas gracias. Bueno, os voy a contar un poco la situación del... ...de los aspectos de datos abiertos en propiedad industrial... ...hay que tener en cuenta que el, digamos, la filosofía de datos abiertos... ...es intrínseca propio sistema de propiedad industrial... ...lo llevamos en el ADN porque... El, ...por ejemplo, un, una invención... ...el, el solicitante la, la va a obtener un monopolio en nuestro territorio... ...a cambio de hacerla pública... ...y el interés de hacerla pública es que la tecnología avance que no exista el secreto, que el secreto industrial quede para aspectos donde la propiedad industrial no le pueda dar satisfacción, pero en general es un, un sistema que pretende que toda la información salga al exterior de la manera más efectiva posible. Eh, aquí quería hacer un poco un análisis histórico de, de cómo ha sido eh, la, la diseminación de la, información de, de la información, no solo de propiedad industrial, yo creo que de otros sectores de la administración, si nos remontamos a los años 80-90, ese cambio de, centena, pues de decena, pues eh, entonces la, la Oficina Española de Patentes y Marcas, que entonces se llamaba Registro de la Propiedad Industrial, hacía una publicidad básicamente administrativa, es decir, por ejemplo, los folletos o los boletines los se editaban en papel, se publicaban, se vendían a los suscriptores y además todo con un coste, con lo cual la difusión de esa información era muy limitada. Para compensarlo, la política de diseminación de la información que tenía la oficina es nos convertimos en proveedor de bases de datos. De hecho, somos socios eh, originales de ASEDIE porque éramos uno de los elementos de emisión de bases de datos más potentes dentro de la administración. Y, digamos teníamos una efectividad muy limitada de la información en, en, en que llegaba a la sociedad. A finales de los 90, con la eh, llegada de Internet, se hace fácil y, y poco oneroso dar una, una mayor publicidad. Eh, vamos a sistemas de publicación electrónica, se distribuye sin coste. Eh, las patentes, todas las patentes que tenía desde el año 86 la oficina española se convirtieron a PDF. Se, se publicaron y digamos alcanzamos un punto mayor, no sin esfuerzo porque eh, la administración que es muy buena eh, gestionando procedimientos es muy mala cambiando las cosas, con lo cual el, el paso de pasar de servicios con coste a servicios gratuitos en internet pues tuvo que vencer muchísimas inercias y hoy tenemos eh, otro, otra potencialidad mucho mayor para dar ...y los datos, que es que los demás, que los terceros los tengan a su disposición... ...creen servicios con ellos, que ya hacían desde hace muchos años... ...todos los socios de ASEDIE son usuarios de informa información que, o por ejemplo... ...empresas como Grupo 10, que obtenían nuestros datos, nosotros vendíamos... ...los datos en un formato que llamábamos cinta, de antiguo, y digamos que con esos datos... ...estaban dando servicio, pero de una manera mucho más limitada, con lo cual... El llegar a este punto y además tener una normativa que nos respalda y, y nos facilita avanzar, pues lo podemos comparar con el efecto que tuvo la ley 11 para desarrollar la administración electrónica. Muchos centros tenían proyectos de administración electrónica que la inercia no les dejaba salir y sin embargo cuando se convierte en una obligación eh, dar un servicio de este tipo, pues se acelera grandemente la toma de decisiones y se vence ...la inercia propia de nuestras organizaciones. El sistema de propiedad industrial y concretamente la oficina nuestra... Pues ...pone a disposición del público diferentes tipos de información. Uno, la situación de expedientes, que es muy importante... ...y quedamos como web service porque realmente eh, es una información cambiante... ...donde los datasets no tienen mucho sentido descargarse, aunque veremos que esos data sets se pueden obtener en el boletín de la propiedad industrial. Damos información de invenciones, tanto los folletos como la información de consultas. En siempre todos estamos hablando de ya servicios gratuitos, información de signos distintivos, de diseños y el boletín de la propiedad industrial que desde, desde, el año, desde el principio del año 2011 se da en tres formatos, eh, los tres gratuitos, PDF firmado para dar... Eh, valor de prueba, eh, HTML para navegar y XML para que sea reutilizado por cualquier eh, intermediario, infomediario o reutilizador que lo quiera usar para sus diferentes fines. Y, la, y vamos, atacamos el, la información de diferent, desde diferentes aspectos. Sí, no se ve muy bien, pero bueno, este es un modelo un poquito en el que nos basamos para hacer nuestra estrategia de desarrollo de tecnologías de la información y básicamente lo que decimos es que los solicitantes eh, inician sus procedimientos en nuestra oficina, nuestros examinadores o nuestros funcionarios con, eh, trabajan en estos trámites en, con cambios de información con organismos internacionales, que es muy importante porque la propiedad industrial realmente trasciende al territorio, aunque tiene carácter territorial y con otros organismos, trabajamos con otros organismos de la administración, donde necesariamente intercambiamos datos. Pero de toda esta olla de procedimientos donde cocemos la información, tenemos un subproducto muy importante, que es la información. La información que debe volver a la sociedad, que es por derecho natural la propietaria, y que con diferentes niveles de, de servicio, desde datos crudos hasta servicios más elaborados, pues tienen que tener la capacidad de utilizarla para generar innovación, para generar y de hecho lo que esperamos es que todas estas iniciativas tengan como efecto que nuestra oficina se retroalimente y tenga mayor actividad porque tenemos investigadores que solicitan más patentes, solicitan más modelos de utilidad o otros títulos de propiedad industrial. Y estos servicios los estructura, vamos, los damos en diferentes niveles, como son servicios de consulta para el usuario final, contenidos indicados, web services para, para, servicio, para la gente que no quiere descargarse da, eh, sus datos, pero prefiere que nosotros hagamos ese trabajo. Nosotros mantenemos las bases de datos y con un web service directamente se puede hacer otros servicios que va, con información que va a estar permanentemente actualizada. Y, finalmente, los datos crudos que son realmente útiles pues, para quien, quien pueda hacer algún servicio con esa información. De, de algunos aspectos que queremos resaltar sobre la reutilización es que la, la, en propiedad industrial contamos con estándares internacionales. Porque, por lo que he dicho antes, hay una interacción muy grande entre… Hay derechos que generan derechos que se pueden usar en otras oficinas… Hay organismos de propiedad industrial internacionales que gestionan procedimientos internacionales y ha habido siempre una necesidad de estandarizar esos datos para intercambiar esta información. Eso es un valor añadido que ya tenemos y que para, de cara a reutilizar, o sea, no, estos estándares no se crearon para reutilizar, sino para intercambiar, pero son muy favorables a la hora de facilitar la reutilización. Tenemos un problema o un aspecto de protección de datos, eh, eh, por ley, la, la, los boletines publican datos de los solicitantes eh, y hasta la fecha lo que hemos hecho es que el boletín de la propiedad industrial pues, eh, no lo indexamos, digamos eh, hacemos que no se indexe por los buscadores, es la, pero digamos no podemos evitar porque estamos eh, vinculados legalmente a publicar los datos de los solicitantes. Y el aspecto de control de su utilización, pues eh, pensamos que el, el decreto ya da un, mar, un marco de obligaciones para los reutilizadores. Entendemos que también hay una obligación general de utilizar correctamente la información. Y también nos supone para los organismos de previa industrial un factor de mejora de la calidad de los datos, porque al hacerlos públicos de esta manera, pues obtenemos feedback muchas veces para para mejorarlos. Y tenemos un aspecto importante, que es eh, la necesidad de promoción de esta información. El, el, digamos, lo que queremos es que la oficina genere datos que al final sean reutilizados. Eh, entre ponerlos en, al disposición del público y obtener ese tipo de servicios, pues hay un salto que debemos a, atacar. Estamos publicando eh, bueno, datos.gov.es, es el portal de donde estamos publicando nuestros datos abiertos, reutilizables. También nosotros los estamos publicando en nuestra propia web y estamos fomentando el, su uso a través de talleres, presentaciones, etcétera, etcétera, para conseguir el fin último del sistema español de propiedad industrial, es que la sociedad se beneficie de toda la información que generamos en nuestro trabajo diario. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, sobre todo porque te has ajustado perfectamente al tiempo que tienes disponible y ha sido bastante interesante. Nada que objetar, yo creo que si todos los organismos públicos siguiesen, siguiesen tu, tu política, no estaríamos aquí. Bueno, paso a, a, a Luis Fernando Ramos, que es catedrático de la Escuela de, de Documentación, Facultad de Documentación, que yo creo que se va a centrar en el tema de, de las licencias. En primer lugar, quería agradecer a la organización y al coordinador del área la invitación para estar aquí y también quería agradecer, ahora que nos ha dicho que se va Juan Pelegrín, lo mucho que ha hecho por el desarrollo de la reutilización en España. Creo que todos los que llevamos muchos años hemos encontrado siempre un apoyo, un amigo… Una persona a la que consultar y a dirigirnos y a la que, en esas situaciones tan difíciles de enfrentarnos a las instituciones europeas, encontrar a alguien que te dice qué, te dicen, mira, esto se hace así y te ayuda. Creo que él, junto a la colaboración y el entusiasmo que han tenido algunas personas que han trabajado en esta dirección general, también lo tengo que decir, Salvador, se ha impulsado la, la reutilización en España. Y quiero decir, desde mi punto de vista, la reutilización es acceso más tecnologías de la información. Entonces, desde este punto de vista, cuando la Unión Europea se decidió a crear, un, a impulsar el mercado de la información electrónica, dejó al lado el acceso, o sea, la, las leyes de acceso. Y bueno, cada Estado que se apañe como quiera con el acceso, pero ahora vamos a trabajar con los datos y con la información. Miren dónde está el, la ley de acceso y mire de qué aspectos tan concretos estamos discutiendo nosotros. Por eso yo también quiero manifestar mi, mi fe y mi apoyo en la visión europea, de que creo que ahora nos está fallando un poquito y creo que debemos reforzar, porque… Eh, gracias a, a, a muchos impulsos como este hemos desarrollado muchos aspectos de este país que, de otro modo, pues, estaríamos en las, no digo en las cavernas, pero un poco más prehistóricos o en la situación en la que aludía Juan Pellegrina antes de hace seis años. Pues, creo que hemos avanzado muchísimo. Tenemos un decreto que es bastante, creo, en mi modo de ver, bastante bueno, que necesita ponerlo, se necesita ponerlo en marcha. El, el año próximo, desde ahora, el año próximo es crucial. Eh, creo que hemos conseguido que España, como decíamos antes a propósito de la Biblioteca Nacional, gracias a, la, a buenos gestores que ha habido, se ha puesto a nivel europeo y hemos tomado una velocidad de crucero y creo que esa velocidad de crucero se debe mantener y las autoridades que estén aquí pues deberían tomar nota de que esto no se puede dejar de lado. Eh, yo me había puesto para hacer mi exposición en la idea de que un señor que haya decidido venir a las jornadas, que son un administrador público y que tenga que optar por las licencias o qué decisión tomar, pues darle una visión un poco, entiendo que neutral, sobre qué, qué pasos dar y qué visión tomar. No excluyo el pago ¿eh? en las modalidades porque tampoco lo excluye el decreto. A propósito de que se ha hablado aquí de Moody's, yo cada día que hoy me levanto con la murga de, de algún dato de las agencias de calificación, digo, y encima se han conseguido los datos gratis, o sea, y me resulta un poco… bueno. En fin, es un poco de formación profesional probablemente. Bien, yendo un poco a los aspectos concretos, algunas de las cosas ya las ha comentado Salvador. Hay una, una licencia básica o unas condiciones generales básicas eh, que yo las he situado en, en lugar de cinco, como en el decreto en seis, porque la última, las, el, la, las condici, esas condiciones vinculan a cualquier agente reutilizador por el mero hecho de hacer uso de los documentos. Creo que es importante tener en cuenta eso. Los demás aspectos son fundamentales. Este aspecto, como ya señalo en la siguiente transparencia, coincide con la modalidad general básica o con el sistema, el modelo de acceso abierto. Que esta mañana ha habido una cierta confusión, polémica o, o intento de, de concretar qué es el acceso abierto. Pues bien. Eh, Creo que básicamente se ha optado en el decreto por el modelo del acceso abierto, por la nobles Foundation, por los principios de esa, de esa licencia y creo que coincide básicamente… ...con ella y se atiene y es perfectamente neutral... ...por eso digo que está muy bien planteado en el sistema general. Luego, como ha comentado también Salvador... ...hay otros dos modelos de licencia... ...perdón, el tercer modelo que está señalado ahí también es básico... ...porque se refiere a aquellos datos que no están puestos... ...que no son accesibles y que hay que establecer un sistema de regulación. Entonces, obliga a establecer esa modalidad previa solicitud... ...o documentos que no están digitalizados. Y luego está en la, en la fase del medio las licencias tipo, que son, a su vez, dos variantes. Una es licencia tipo libre y aquí, eh, perdón, entramos un poco en contradicción, porque libre es la llamada información libre y no coincide con los datos abiertos. ¿eh? Y esto, si alguien si luego se plantea en el debate, pues con mucho gusto, pero este es el modelo de, que ha, por el que ha optado, por la licencia libre de la Unión Europea, por el que ha optado el decreto de interoperabilidad. Entonces, en este caso no se podría hacer reutilización comercial en, en este en esta modalidad. Y luego está el modelo el que he llamado B, que son las licencias tipo específicas que puede como decía que me ponía en el punto de vista del administrador que tiene que tomar una decisión que no se trata de que sean licencias tipo específicas en un sentido del organismo sino que eh, debido a que se ha desarrollado en todos los ámbitos la, la reutilización o los datos abiertos hay en casi todos los sectores licencias tipo para su sector específicas para su sector y es en ello en ese aspecto en donde nos tenemos que centrar como licencia tipo específica, no en que cada uno y para esto solo vamos, invito a que cualquiera mire cualquier el aviso legal de cualquiera de las instituciones españolas... ...que coinciden tres o cuatro... ...pero el resto, cada uno tiene unas licencias diferentes... ...eso no es licencia tipo específica... por decirlo de alguna manera, dejarlo claro. Bien, y en el, la tercera, la siguiente transparencia... ...que es la que... ...con la que cerramos el, el tema... ...pues eh, cómo y por qué tenemos... que ...qué aspectos, qué consideraciones... ...qué buenas prácticas... ¿Qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta para adoptar una licencia ahora que dentro de este año tenemos que poner a nuestro organismo en línea con el decreto? Primero, disponer de una política de licencias clara, con guías, con procedimientos y con objetivos claros. No inventárselo de la noche a la mañana de cualquier manera. Describir las licencias con cláusulas claras y concisas en todos sus aspectos. Aprobar licencias estándar y tienen que ser pocas. Es mejor que sean pocas… Y con una terminología uniforme, de manera que cada una cumpla los objetivos específicos. Para eso se han comentado aquí saber qué tipos de usuarios son los, los que van a optar a usar ese tipo de licencias. Aplicar procedimientos sencillos de gestión, de forma que se procesen en línea o, como se prevé en el decreto, a través de, una, de un aviso de licencia en la web facilitar el acceso del público a los servicios de información, eso parece que es imprescindible y es el primer movimiento al que hay que desplazarse, colgar los datos en línea para que el público los descargue con facilidad, hay veces que no se sabe dónde están o de alguna manera encuentran problemas, en el caso de aprobar tarifas que sean claras y accesibles en línea y conseguir que… Los gastos de gestión, que este es un aspecto muy importante para cualquiera que se plantee aprobar unas tarifas, que sepa que, que los gastos de gestión le van a compensar con lo que se va a cobrar, aparte de toda la implicación política o de reutilización global, que sepa que, aunque no lo va el beneficio no lo va a obtener él, se va a obtener de una forma general por la vía del acceso abierto. Y lo ponía a modo de coda una, una serie de de consejos que recomiendo a mis alumnos cuando les explico estas cuestiones de los de adaptación a, a las a la previsión, a los riesgos tecnológicos, esperar a que se consoliden los estándares del sector siempre que no se aspire a una posición de liderazgo. Por ejemplo, el Catastro adoptó una posición de liderazgo en su momento y le fue bastante bien, yo creo, y se dio alcanzó una gran visibilidad. El segundo, el segundo comentario identificar las licencias que usan organizaciones o usuarios con necesidades similares. Me parece que hay que mirar a ver lo que hacen los demás. Creo que este foro eh, cumple esa función perfectamente y nos invita a reflexionar y luego limitar la exposición al riesgo, no hacer cosas descabelladas ¿eh? y dar un buen servicio a los ciudadanos. Con eso he terminado. Muchas gracias. Perdón, quería añadir que tengo unos folios escritos, y si se pueden publicar o hay algún sitio, con mucho gusto. Una vez que los haya revisado, los, los pongo a disposición de ustedes. Gracias, gracias Luis. Bueno, y luego pasamos ahora a, a una fuente de datos que normalmente es considerada como la que tiene mayor valor económico. Desde la comisión siempre el tema de la Open Data lo vemos como un, una actividad económica, además de la transparencia, y siempre la información geográfica sale en todos nuestros estudios como la que más valor económico tiene. Va a presentarnos Sebastián Más, del Centro Nacional de Información Geográfica, y yo siempre... Con mis colegas europeos les, les cito uno de los casos españoles donde un cambio tarifario de la, de la tarifa, pues mostró un, cómo se, se disparó la demanda de información geográfica y siempre siempre mencionó el Instituto Geográfico Nacional. Sebastián, gracias gracias a la organización por invitarme a participar en esta en esta mesa. Creo que el, el tema es muy interesante. Yo voy a centrarme en cuanto a la reutilización, el acceso y la reutilización de los datos a los datos geográficos, que, bueno, es el sector en el que eh, nos movemos como Instituto Geográfico Nacional. Eh, lo que sí, lo que quiero destacar es que eh, se ha hablado de que hace falta, de cara a, la, a facilitar el acceso y, y la reutilización de los datos, hace falta definir unas políticas claras de, en, en ese sentido hace falta que exista y que se implemente una tecnología evidentemente pero yo quiero recalcar algo que se ha dicho inicialmente que ha dicho Salvador que es hace falta establecer las figuras legales o sea hace falta poner en negro sobre blanco lo que se está haciendo la política que se va a aplicar porque entre otras cosas Primero, da la seguridad y, segundo, impide la vuelta atrás, que es una tendencia casi natural, especialmente en los momentos económicamente complejos. Evidentemente, tenemos el marco adecuado para hacer esto en, en, en el sector geográfico, pero en general en todo el sector de, de, de los datos, que es la Ley 37 del 2007 y el Real Decreto, que se ha descrito anteriormente, el 1.495. Pero eso es suficiente, es el marco suficiente, pero conviene profundizar. En el caso de la información geográfica y en el caso del Instituto Geográfico Nacional, existía una resolución, que era la resolución que definía los precios públicos y la forma de distribuir los datos. Desde luego, una vez que está la Ley 37 y que hay una clara tendencia hacia los datos abiertos, había que dar un salto sobre esa antigua figura legal y eso se hizo con la Orden 956, la Orden FOM 956 de 2008, que aprueba la política de difusión pública de la información geográfica generada por el Instituto. O sea, ahora que podemos decir los datos del Instituto Geográfico Nacional, todos ellos... Están accesibles, están en forma digital, accesibles y libres, abiertos. Pero eso está, además, escrito y es un compromiso en firme. Por lo tanto, no cabe el decir, bueno, hoy están abiertos, mañana estarán cerrados. No, no. El compromiso es en firme y habría que cambiar, al menos, una orden ministerial. Además, hay otra figura también que apoya... Esa tendencia de los datos abiertos y es que en la información geográfica, sobre todo desde el 2004 para acá, la producción en una cantidad tremenda de información, la producción es eh, siempre o casi siempre en forma colaborativa, en forma es coproducción entre varias instituciones de la Administración General del Estado e incluso con las administraciones autonómicas. Por lo tanto, hay que pactar, en ese caso, claramente, al intervenir sobre todo las administraciones autonómicas, hay que pactar y dejar constancia escrita en los acuerdos eh, una política de datos. La política que se, está, que se ha venido aplicando y que se sigue aplicando es la misma que está recogida en la orden que he mencionado anteriormente y, por lo tanto, los datos están abiertos. Están abiertos desde el instituto, desde la administración del Estado y desde las Administraciones autonómicas. Y, además, sí quiero destacar que, eh, dado la complejidad que hay en España en cuanto a la producción de información geográfica por varias, eh, en varios niveles de gobierno, por varias autoridades, y la necesidad de ese tipo de producción para satisfacer las necesidades de cada uno de los gobiernos, eh, Realmente, el, digamos, el que primero abre los datos establece una tendencia y los demás están casi obligados a seguirlos. Y aquí sí debo reconocer que quienes primero abrieron esa tendencia y nos forzaron casi a todos a seguirla, bendito sea esa, esa eh, tendencia, fueron algunas comunidades autónomas y ahora todas. El máximo ejemplo quizás es precisamente el Gobierno vasco que Va por delante, varios, varios niveles por delante, pero en general todas las comunidades autónomas están aplicando esa tendencia. Que la, el sistema y el, el sistema quede plasmado por escrito, digamos, en una figura de tipo legal, es bueno, lo demuestra esta imagen que muestro. O sea, en la, ahora mismo servicios de descarga de información, descarga en línea, completamente automatizada, que es uno de los principios que esta mañana hemos visto de los datos abiertos. Deben ser abiertos, ser accesibles muy fácilmente en línea y, eh, en este sentido, ahora mismo tenemos 26 servicios de descarga en la AGE y 49 en instituciones de las comunidades autónomas. Algunos de los de descarga de la AGE, uno de ellos, uno de esos 26, es el del propio Instituto Geográfico Nacional, otro es el de la Dirección General de Catastro. con lo cual estoy dando ya una dimensión del volumen de información y de la importancia de esos servicios. Y como muestra, basta un botón. Los datos que están en rojo es las descargas en línea en el centro de descargas del Instituto Geográfico. Y estamos hablando de un total de 417.000 sesiones de descargas en los dos años que llevo operativo, un total de 303 teras de información descargados. Por lo tanto, claramente, esa información es útil. Si tuviésemos que decir ha generado mucho valor económico, no lo sé, no lo puedo asegurar, pero se está utilizando claramente. O sea, que solamente ya lo que se hablaba esta mañana del valor social… Es muy importante. Pero si es importante la posibilidad de acceder a los datos en forma lo más abierta posible, o abierta, mejor dicho, eh, algo que sí quiero destacar, algo que esta mañana también ha surgido, y es el acceso a los servicios. O sea, el, es necesario que los datos estén accesibles. Hay casos en que hay que directamente descargar los datos e integrarlos en los propios sistemas para generar el valor añadido, pero eso supone, hay que pensar que siempre supone costes, supone trabajo adicional. Entonces, la manera de ahorrar todo eso y dar más efectividad es directamente a los servicios. Y eso tenemos también una ley, vamos, una directiva y una ley, la ley treinta, eh, perdón, la ley 11, perdón, que nos establece el acceso electrónico a los servicios públicos el, con el Surreal decreto 1671 de 2009 y el real decreto, aunque no está puesto en la imagen, 4 de 2010, que establece el esquema nacional de interoperabilidad. Y saco sobre todo este decreto por la palabra mágica de la interoperabilidad. O sea, si vamos a trabajar con servicios, tienen que ser interoperables. Si esta mañana ya se ha comentado que para acceder a los datos era fundamental que estos estuvieran, y el acceso a los mismos, estuvieran normalizados, cuando hablamos de servicios hace falta que sean interoperables. Hace falta establecer una cadena de servicios y para eso hace falta la interoperabilidad. Y para eso es fundamental tener en cuenta lo que nos dice tanto el decreto, ...del esquema nacional de interoperabilidad... ...como lo dice ya la propia ley... ...en su artículo 4 ...de los principios generales... ...el principio de accesibilidad... ...el principio de cooperación... ...en la utilización de los medios electrónicos... Que ...no es ni más ni menos que esto... ...de la interoperabilidad... ...el principio de responsabilidad... ...y calidad en la veracidad... ...y autenticidad de las informaciones... ...y ahí lo que quiero destacar... ...es que los responsables de la información, somos las organizaciones, las instituciones de las administraciones públicas y somos los que tenemos que garantizar la calidad y veracidad. Si alguien da valor añadido sobre lo nuestro y en esa cadena se está garantizando que está dándolo sobre lo nuestro, ese principio se mantiene. Si alguien por medio no se sabe muy bien qué hace con los datos ni de dónde salen los datos, ese principio se ha perdido, se ha roto el principio de eh, responsabilidad y calidad. Y el último de los principios, y más casi tan importante o más, es el principio de neutralidad tecnológica. ¿Esto qué significa? Vuelvo a lo mismo, estándares, normas. Si trabajamos conforme a estándares y normas, somos tecnológicamente neutrales. Si no, dependeremos de soluciones tecnológicas específicas. Eh, en, el caso de, en el caso de la información geográfica, quizás el desencadenante de todo lo que hemos visto antes en la parte de descargas, o voy a enseñar ahora en la parte de servicios, es una ley que ya he mencionado esta mañana, que es bueno una directiva, primero la directiva 2007-2 del, del 14 de marzo de 2007, que es la directiva INSPIRE, y su transposición, y algo más, a la legislación española, que es la Ley 14 de 2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica. Y que, en esencia, viene a decir no solo que los datos tienen que estar accesibles, sino que, además, deben de estar accesibles mediante una serie de tipos de servicio, por ejemplo, visualización de la información geográfica gratuita, localización de la información geográfica gratuita, descarga de la información gratuita, o sea, eh, perdón, descarga de la información geográfica, que puede no ser gratuita, y servicios de acceso a estos tipos de servicios, o sea, clientes en, en definitiva. Todo eso normalizado, conforme a unas normas de ejecución que ya están. Y están siendo aprobadas. O sea, ya hay una batería de ellas aprobada y las otras están en el proceso de aprobación. Todo ello basado en las normas ISO, en las normas ISO que se transforman en normas UNE en España y en los estándares del Open Geospatial Consortium y los estándares del W3C. Y todo ello se transforma en recomendaciones del Consejo Superior Geográfico. O sea, quiero decir, vuelvo a insistir, no basta la tecnología… No basta la voluntad política, hay que plasmarlo. La prueba práctica es que ahora mismo servicios web, conforme a estándares OGC en línea en España, hay 2022, datos de, de, de mes pasado. Todos ellos completamente interoperables. ...y todos ellos basados en conjuntos de datos... ...que bueno, suponen en cuanto a capas de información geográfica... ...hoy en día más de 20.000 capas de información geográfica... ...y que además en la derecha de la imagen... ...se puede ver que, es que eso se está utilizando... ...se está utilizando por generadores de valor añadido... ...con un sentido comercial o no comercial... ...algunos de ellos es un sentido comercial... ...y además ya digo aquí... Cuando se utilizan los servicios con un sentido comercial, al menos los que proporciona el Instituto Geográfico Nacional, no tiene coste. Es libre, sigue siendo libre y gratuito. Con lo cual, es clara, en el caso de la información geográfica, la tendencia o la línea de los datos abiertos. No solo de los datos abiertos, sino del ahorrar esfuerzos mediante que esos datos se proporcionen como servicios que se encadenan con los servicios de valor añadido que cualquier reutilizador puede desarrollar. Y por mi parte, nada más. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Solo un pequeño matiz. Cuando decías si la disponibilidad del acceso a la información geográfica, geográfica había generado valor económico, la respuesta es sí. A lo mejor no sabes cuánto. Pero la respuesta yo creo que, que sí. Bueno, pasemos ahora a temas de datos culturales que cada vez tienen más, más importancia. Eh, están en, en el son ámbito de, de debate a nivel europeo con, el, con su vinculación con la, con la propuesta de, de, de revisión de la directiva comunitaria de, sobre reutilización. Y sobre todo porque cada vez más los datos culturales los vemos en nuestras apps pues a, para efectos turísticos o para... para ...para temas de museos, etcétera... ...todo ya lo tenemos ahí... ...y la disposición de ya de los datos... ...pues son necesarios... ...y tienen una vez más valor, valor económico... ...bueno, nos va a presentar José Luis... ...Bren eh, de la Biblioteca Nacional... ...pues todo lo que están haciendo... ...para facilitar la rotación de, de datos culturales. Hola, buenas tardes a todos... ...también quería empezar agradeciendo... ...la invitación a participar en esta jornada... Y bueno, como han dicho, yo trabajo en la Biblioteca Nacional y pues nada, voy a contar un poco lo que estamos haciendo, cómo nos está afectando todo este tema de, de los datos abiertos y la reutilización de los datos. Lo primero que quería poner es, porque sobre la Biblioteca Nacional todo el mundo tiene una idea, pero no siempre es una idea del todo ajustada, pues algunos grandes números sobre la biblioteca que, bueno, como pueden ver, pues eh, dicen que hay 28 millones de documentos. Yo no los he contado y no sé si alguien los habrá contado, pero bueno. Ahí están eh, cuatro millones de registros eh, y, bueno, eh, quizá también es llamativo el hecho de que contamos ya con más de 75.000 títulos digitalizados gracias a un gran proyecto de digitalización que en su origen estuvo apoyado por Red.es y también mantenemos gracias a un convenio con Telefónica. Y, bueno, actualmente tenemos un ritmo de digitalización de 30.000 páginas al día, que es una institución como la Biblioteca con fondos patrimoniales. La verdad es que es un esfuerzo, es un esfuerzo muy grande. Eh, Aquí he hecho una lista, en realidad la hice casi de memoria, de, de los diferentes proyectos de reutilización de la información en los que está inmersa de alguna manera la Biblioteca Nacional. Aún así hay que tener en cuenta, eh, yo creo, bueno, primero dos cosas muy importantes que todo el mundo tiene en cuenta, yo creo, pero bueno, es la diferencia que en la biblioteca hacemos entre los metadatos, es decir, los registros bibliográficos que describen nuestros contenidos y los contenidos en sí. Las bibliotecas, en general las instituciones culturales, pero bueno, principalmente las bibliotecas quizá desde siempre lo que han querido es difundir sus colecciones y para eso han hecho mucho esfuerzo en describir lo, la, los, las obras que tenemos. En este sentido eh, hay formatos normalizados desde hace prácticamente siglos. La automatización de bibliotecas con, empezó en los años 60. Entonces, en contra muchas veces de la idea que se tiene, las bibliotecas son instituciones donde la tecnología está muy presente. Eh, en este sentido de, de reutilización de la información... Lo que, es, lo que son los metadatos, para nosotros, mmm, es, en principio, eh, la postura es absolutamente a favor de, de su reutilización. Eh, los catálogos llevan en línea desde hace muchos años. Eh, ahora, bueno, pues explicaré, bueno, comentaré que, que ya el año pasado la biblioteca eh, puso en marcha datosbne.es, donde, donde, bueno, se han puesto ya en, en, digamos, en la nube de los datos eh, gran parte del catálogo bibliográfico de la biblioteca. También se ha firmado el European Data Exchange Agreement, que, es, eh, que significa que los datos que van a Europeana, que es la, la Biblioteca Digital Europea, por así decir, es un agregador para todo el contenido de bibliotecas, archivos y museos europeos, pues todos los metadatos que están en Europeana de la biblioteca eh, están bajo licencia libre CC0 y, y, bueno, digamos que esta parte de los metadatos no ofrece ningún o prácticamente ningún problema para, para la biblioteca. luego se he apuntado aquí una serie de ejemplos de posible reutilización de nuestros contenidos, que supongo que se puede extender a, todo, a otros dominios culturales, de cosas que tenemos en marcha, que ya están disponibles, o algunas que, que son propuestas que, que recibimos a diario. ¿no? Desde hacer libros interactivos, que tenemos un quejote interactivo, unos códices de Leonardo que saldrán después de verano, aplicaciones para dispositivos portátiles, facsímiles. Ahora mismo se han pedido diversos proyectos europeos donde la biblioteca participa también eh, para apoyar aquí a proyectos de investigación y bueno, pues, eh, proyectos de impresión bajo demanda, reproducción de documentos, recursos educativos, en fin, todo este tipo de, de iniciativas, ¿no? que son un poco cosas que se pueden hacer con contenidos digitales reutilizando contenidos culturales. Eh, entonces, eh, el, digamos que lo, la mayor tensión que se produce en las bibliotecas respecto a esto es que... Un poco por vocación, siempre hemos sido instituciones donde todo ha sido gratuito, libre y tal. Eh, y, y por una parte, pues digamos, todo este contenido digital apetece, digamos, darlo libre para que cualquiera lo reutilice de la manera que, que le parezca. Eh, sin embargo, también es verdad que existe cada vez una tendencia mayor a, a, fa, a favorecer que las instituciones se financien eh, o se autofinancien de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que la explotación de estos contenidos digitales, hablo siempre de contenidos, no de metadatos, eh, puede reportar algún beneficio, algún beneficio económico. En este sentido, lo que comentaba Fernando de ver lo que hacen otros, esperar que desde, desde el Gobierno, desde Europa, se tomen eh, decisiones o, o, en, en cualquier, o en un ámbito similar, pues yo creo que es exactamente la situación en la que está la biblioteca y, en general, las instituciones culturales, que estamos muy pendientes… De, del desarrollo que está teniendo la directiva de reutilización, porque, bueno, aunque igual lo comentamos luego, en la directiva inicialmente las instituciones culturales, concretamente las bibliotecas, estaban excluidas de esa directiva, de manera que podíamos hacer lo que quisiéramos. En el borrador que se está discutiendo eh, ya están incluidas, aunque es cierto que de momento estamos, están incluidas, pero se les permite un margen de actuación prácticamente total, porque pueden darlo bajo coste, darlo gratuitamente y, o darlo bajo una tasa marginal de, de lo que supone el coste. ¿no? De manera que, que realmente estamos un poco a la expectativa de ver en qué, en qué, acaba, en qué acaba todo esto. Y nada, simplemente quería terminar eh, desde este punto de vista de la financiación, de cobrar o no cobrar, lo que también hemos observado en la biblioteca, aunque sale un poquito del objetivo de, de esta jornada, es que en torno a entidades culturales, al margen del valor que tienen los contenidos digitales en sí mismos, hay un valor de marca. Entonces, que esa, digamos, otra vía de financiación quizá no necesariamente tiene que venir, o no solo tiene que venir de, de explotar comercialmente el contenido, sino, bueno, esto lo puede explotar todo el mundo, pero si alguien quiere que esto tenga la imagen de marca de la biblioteca, eso sí tiene un valor, ¿no? Entonces, bueno, son un poco los temas que tenemos en debate ahora mismo en, en la Biblioteca Nacional. Y, y yo creo que en general en el ámbito cultural son más o menos parecidos. Y nada, esto es todo. Muchas gracias. Como dirían todos nuestros profesores, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Bueno, yo eh, plantearía ahora mismo, eh, toda una serie de preguntas para los ponentes y luego abriría el, el debate al público. Entonces, empezaría con Salvador. Y quería preguntarle si hay algún tipo de, de iniciativa para que a nivel regional se implementase los principios del, del Real Decreto o no. Y cómo se podría, de alguna forma, que haya unos, min, unos principios mínimos a nivel, a nivel español, porque antes hemos visto en la sesión de esta mañana islas distintas, que son muchas veces iniciativas personales, las que sacan las cosas adelante. ¿Qué se podría hacer para que esto hubiese un, un mínimo común a nivel, a nivel español? Bueno, gracias. Eh, yo creo que, que inicialmente nos hemos enfocado en impulsar eh, la, los elementos que veíamos imprescindibles a nivel del sector público estatal. Creíamos que ahí contábamos con toda la capacidad del mundo. Eh, en cuanto al… con la vocación, primero, de dar ejemplo de ser los primeros que nos ponemos a ello y, y bueno, y aprender de otras administraciones en cuanto a, a las administraciones autonómicas. Pues la relación pues es fluida, diría yo. Tenemos mecanismos de coordinación establecidos con las comunidades autónomas, en particular en asuntos de administración electrónica, que creo que sería el marco ideal para tratar este, este tipo de cuestiones. Y luego tenemos otros foros donde estamos participando de manera conjunta también. Eh, ¿Qué creemos? Qué bueno, pues que primero debemos de obtener resultados a nivel estatal, presentarlos y ponerlos en valor y eh, contar con la autonomía que tienen la, la, las comunidades autónomas, valga la redundancia, eh, en optar por sus propias eh, decisiones. Eh, no obstante, tenemos normas Tenemos un, un, comité, un comité con comunidades autónomas donde vamos a llevar normas de interfuncionamiento y tenemos también la, la capacidad de diálogo con ellas. Entonces, estamos estableciendo un diálogo, yo creo que muy positivo con todas ellas, para intentar que esa autonomía razonable que tienen las, las propias comunidades en organizarse y en organizar cómo difunden esa información no sea un problema para los infomediarios, sino que sea un suma. Vamos a sumar, entre todos, comunidades autónomas y nivel local. Hay ayuntamientos, como hemos visto esta mañana, que son muy activos en, en ofrecer información. ¿Qué debemos conseguir? Debemos conseguir, desde mi punto de vista, ofrecer un servicio completo, eh, fácil, a la empresa interesada en obtener información pública. Ese debe ser nos, nuestro objetivo. Y en ese sentido yo creo que estamos trabajando. Eh, todo, todo es cuestión de irlo encajando y, y en ello estamos. ¿no? Pero yo creo que ahí vamos a hacer avances muy rápidos en corto plazo. Es mi opinión. Gracias, Salvador. Carlos, dos preguntas para ti. Quería saber, ¿quiénes son los principales usuarios o reutilizadores de vuestra información? Y segundo... ¿Qué condujo a cambiar vuestra política tarifaria? Siempre en la comisión pensamos que es la directiva, sabemos que no. Entonces, dinos un poco qué es lo que lo que motivó ese cambio de, de tarifa. Bueno, nosotros tenemos eh, eh, infomediarios muy específicos de propiedad industrial que atienden, por ejemplo, a los agentes de propiedad industrial que han sido, eh, en los años principios de los 90, eran consumidores de un servicio nuestro que era la suscripción a la cinta que llamábamos. ...y siguen siéndolo, ¿no? Ahora lo que esperamos es que haya un crecimiento... ...también los socios de ASEDIE usan información de propiedad industrial... ...pero sabemos que a través de otros intermediarios y ahora después de algunos contactos... ...que hemos tenido, van a usar directamente de nuestras fuentes. ¿no? Y respecto al cambio de política tarifaria, esto es un fenómeno que se produce... ...al final de los años 90 y que se produce en base a que en Internet ya tenemos una posibilidad de ofrecer información sin un coste, para prácticamente con un coste muy marginal para la oficina. Entonces, la política de definición de precios públicos en, era, se basaba en función de los costes que, que había que realizar para ofrecer un servicio. Pues, al tener internet y ser productos prácticamente eh, marginales, pues entonces hay planteamos una reducción que fue de alguna manera cierto sentido de la de dar mayor o sea de no frenar la información tecnológica que teníamos no ponerle puertas intentar que se difundiera lo máximo posible si hubiese muchos como tú la verdad con nuestro organismo bueno salvador cuéntanos en qué medida inspire ha facilitado la, la, la que se ponga más, más información disponible y cómo la ha vinculado a que se haya datos armonizados, cómo ha facilitado la interoperabilidad en, en España. Bueno, claramente, Inspire es el motor de, de todo esto y más en España, así como en otros países europeos, puede haber habido más resistencia a la implementación de Inspire y a la implementación de políticas de datos abiertos en España eh, claramente ha sido el motor desde que arranca la, lo que era entonces la iniciativa Inspire en final del 2001 y posteriormente ya como una, un proyecto legislativo, un proyecto de directiva en 2004, claramente en España el mensaje general y asumido por todos los actores en, la, en lo que es la producción y la gestión de información geográfica era... España nos va a obligar y hay que prepararse. Y, además, España en ese sentido es un poco como una reproducción, yo diría, ya que hablamos de datos geográficos, a escala de lo que pasa en Europa. Son distintas comunidades, distintos gobiernos, tanto de entidades locales, eh, administraciones autonómicas y administración del Estado con varias instituciones… Y todos ellos con la capacidad legal y real de producir información geográfica y una clara necesidad de coordinarse. La verdad es que hubo dos factores. Primero, ISPAIR, que era una especie de, de lacicate tenemos que hacer porque una directiva nos va a obligar y, por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo. Y luego también el que teníamos el, el entorno adecuado, teníamos ya un órgano de coordinación, que era el Consejo Superior Geográfico, que asumió la traslación y la implantación de ISPAIR en España y, de hecho, por ley, la ley 14 de 2010, le asigna ese, ese cometido al Consejo Superior Geográfico. Fue una actuación en coordinación de todos, de común acuerdo. Eso coincidió también con una, una época, desde el 2004 para acá, de coordinación en la misma producción geográfica bajo los principios de ISPAIR, ¿eh? no repetir la información, se genera una vez y se utiliza por todos, se genera en el, en el sitio que es más fácil la generación, etcétera. Y la verdad es que es aquello de que nos creímos ISPAER y lo aplicamos y es uno de los máximos exponentes de España de, de aplicación y de implantación de ISPAER. Gracias. Y eres Sebastián que he dicho a Salvador. ¿eh? Perdón, discúlpame. Luego, tanto para José Luis y Luis... La, directiva, la propuesta directiva afecta directamente tanto a, a, al sector cultural de bibliotecas nacionales como a los, a los contenidos de universidades. ¿En qué medida veis esto un problema? ¿Están, están preparadas las instituciones culturales para adaptarse a la directiva? ¿Va a tener muchos costes? ¿El coste de beneficio está ahí? ¿Cuál es vuestra, vuestra visión y, y vuestra experiencia? Me parece a mí que hay tres partes, son bibliotecas, archivos y museos, y en las tres tiene efecto diferente. Mientras las bibliotecas se lo dejó a José Luis que lo analice, pero eh, yo, es discu muy discutible por la función social que tienen las bibliotecas. Y creo que ahí las licencias libres deberían operar más que las abiertas, <ríe> que lo hemos estado discutiendo antes. En cambio, los archivos y los museos plantean problemas de digitalización y reutilización, y creo que ahí va a tener un efecto positivo. Y en los museos, pues por lo que he oído, algunos no están muy entusiasmados, pero abre un potencial y cambia completamente las reglas de juego de los museos y de la, la explotación del arte, o como se quiera llamar, en, de, de la función que hacen los museos en el espacio natural, por decirlo así. Pues yo un poco, como decía al hablar... Eh personalmente, yo creo que en general en, la, en las bibliotecas estamos esperando una directiva eh, que más o menos abra camino. Mi sensación es que todavía no va a dejar cerrado, que por lo que decía, yo creo que va a dejar bastante autonomía a las instituciones, a las bibliotecas, para decidir de qué manera va a ser reutilizable esa información, pero, pero bueno, en todo caso, ya nos pone un poco el tema encima de la mesa que es importante, porque es que realmente esta capacidad de explotación prácticamente no existía hasta hace nada, ¿no? ...hasta que han empezado los grandes proyectos de digitalización... ...antes esto se limitaba... ...pues claro, nosotros tenemos tasas... ...si un usuario pide una reproducción digital... ...pero no tiene, no tiene nada que ver eso... ...con que Google te pida toda tu biblioteca digital. Claro. Es que sobre este punto quería decir... ...que en mi universidad hay un acuerdo con Google... ...y el efecto que ha tenido pues no lo sabemos... ...ha sido muy bueno porque ha puesto... ...la Universidad Complutense en toda Iberoamérica... ...y es la, los fondos más consultados... ...tiene cientos de miles todos los días... ¿Pero a cambio de qué? De que tenemos una parte que, una mano atada, que no va a poder hacer nada la universidad con sus fondos, nada más que ponerlos en acceso abierto. Mientras que Google es el que tiene el potencial para desarrollarlo en el futuro. Y, eh, ahora mismo, si se aprobase la directiva, el problema es que, eh, lo sé por algunas eh, investigaciones, el, Hay una, parece que el acuerdo que, nos ha, que ha hecho con la competencia es secreto. Lo que pasa es que la normativa de transparencia de la Universidad de Michigan obliga a que todos los acuerdos sean transparentes. Y Michigan tiene un acuerdo con Google y a través de eso sabemos el tipo de acuerdo que puede tener. <risa> Estas son las reglas y así funcionamos. Sí, una cosa que yo me, me preguntaba a mí mismo un día, digo, bueno, si Google ha pagado una cantidad de millones de euros, no sabemos cuánto le habrá costado el proyecto de digitalización de... No, no lo sabemos, eso no, no creo que lo sepa ni la Complutense, la verdad. Pero significa que le da un valor económico muy alto a esa digitalización. La Biblioteca Nacional le puede vender a Google, ahora lo ha digitalizado con fondos propios o de telefónica, pero digamos con un dinero de alguna manera público, puede ahora venderle ese dinero a Google, no puede, o sea, todo ese tipo de cosas son las que... Habrá que ir poco a poco resolviendo, ¿no? Pero bueno, que sin duda están, están encima de la mesa. Bueno, en principio, la, la idea original es que los, los, el sector cultural se le aplicaría la directiva actual, que permite la, cobrar, cobrar, en principio, precios marginales más una, un retorno sobre la inversión, que en definitiva eso se traduce cobrar lo que consideres oportunos. ¿no? entonces eh. oh, Pero, entender, co pero la... cobro lo mismo a Google que a una empresa que venga a la biblioteca con una idea y me dice, oye, mira, hemos pensado que se puede Claro, también da que pensar, ¿no? Entonces, fijo una tarifa fija, es igual para todos, igual para Google que para el pequeño. Pongo un precio para Google, entonces obligo al pequeño a esos precios. O sea, que tenemos ahí… Estos son nuestros debates, ¿eh? Esto no tengo… No, no, pero el debate es interesante porque, por ejemplo, eh, la Complutense había digitalizado 3.000 libros en 15 años y, de repente, ha digitalizado en un año 70.000 y, y, de alguna forma, gratis para la universidad, gratis, entre comillas. Bueno, yo abriría el debate y luego tendría aquí una, una propuesta general, es en qué medida la nueva ley de transparencia y acceso a la información pública puede afectar a, a la reutilización. Abro, ...abro el foro a, al público. Hola, buenas. Soy Fernando Acero. Y, bueno, no estoy muy de acuerdo con lo que se ha vertido aquí... ...porque si leemos lo que dice la disposición final segunda de... Eh, ...perdón, la disposición adicional decimos esta... ...de la Ley de Impulso de Sociedad de Información... ...dice que los contenidos digitales de titularidad pública... ...para supuesta disposición de la sociedad... Siempre que por su naturaleza no perjudique y no perjudica al normal funcionamiento de la Administración ni afecta al interés público o al interés general, los contenidos digitales digitalizados que se dispongan, que de los que dispongan las Administraciones públicas, cuyos derechos de propiedad intelectual le pertenezcan sin restricciones o sean de dominio público, serán puestos a disposición del público en los términos legalmente establecidos de forma telemática sin restricciones para su uso, consistente, en su estudio, copia o redistribución. ¿Eh? O sea, lo dice claramente la ley. Lo cual, ni cobrar, ni nada por el estilo. Eh, siempre que las obras utilizadas, de acuerdo con lo anteriormente, se usen en los mismos términos. Es decir, yo lo puedo reutilizar siempre que no cobre por ello. Lo cual, no está bien ni, ni, la, ni la página web del Ministerio de, de Cultura ni el de la Biblioteca Nacional, ni siquiera el del de Museo del Prado. Todas esas, esas notas legales no cumplen con, con esta disposición. Yo, en defensa de una cosa, es habría que ver lo que es definición en la directiva, una transposición, lo que es organismo público, y la, está claramente, eh, fuera de, del ámbito de aplicación, están en las entidades culturales, está claramente eh, escrito en la, en la directiva y en la... Y en la Sí, también hay una directiva, una directiva europea que tiene, tiene prevalencia sobre la normativa ¿no? Bueno, a, a su... Bueno, eh, solo formatizar en la Biblioteca Nacional, como digo, solo se cobra una tasa que es, eh, en teoría, el coste de reproducción que tiene la biblioteca, que es lo que mencionaba. De todas maneras, eh, yo tengo la misma idea que Juan, de eh, que en principio prevalece la, la directiva europea y la transposición a la ley española, pero, bueno, en todo caso está bien consultarlo y enterarse. ya, ya. ya. Y los mayores aportadores a, a, a europeana y, sin embargo, no apliquemos el mismo criterio aquí en España. De todas maneras, eh, la, la licencia, o sea, la, esa libertad para europeana es eh, solo referida a los metadatos, claro. que son, los datos descriptivos son perfectamente reutilizables, los del catálogo que están a disposición de todo el mundo. Y, por otra parte, también respecto a esto, eh, los contenidos digitales de la biblioteca se ofrecen y las entidades culturales similares se ofrecen, bueno, no, no sé si todas, pero... Eh, gratuitamente y libremente a todos los ciudadanos. Estamos hablando de cuando se lleva a cabo algún tipo de, eh, de, de aporte de contenido, digamos, de valor añadido, y entonces eso se puede cobrar, o si se, lo que se solicita es una imagen en alta resolución para su posterior comunicación pública o algo de este tipo. Eh, la biblioteca, no lo he dicho, pero vamos, ese, lo, lo he dado por hecho, perdón, eh, la biblioteca digital es accesible, libre, gratuitamente para todo el mundo en, desde donde se conecte. Al final volvemos al debate sobre el acceso y reutilización, que no Un poco lo que estábamos transmitiendo es que, por ejemplo, en los avisos legales, quiero decir, si alguien es capaz de encontrar la disposición adicional decimosestia de la Ley 57 56 2007, pues sabrá que lo que tú dices es cierto, pero para eso están los avisos legales, precisamente para que la gente no se tenga que saber todas las disposiciones adicionales decimosextas. Quiero decir, en los avisos legales, tanto del Ministerio de Cultura como de la eh, Biblioteca Nacional, como las entidades culturales, no está poniendo que se está ofreciendo eso en esos términos, sino que está poniendo, por ejemplo, en el caso de la Biblioteca Nacional, copyright eh, 2012. Quiero decir que esto un poco a la gente, esto es lo que estábamos planteando. Es, bueno, es por no centrar el debate en esto, claro. mejor ¿no? lo, no luego hablamos, pero vamos que... Más, más ahí, ahí tenemos otra pregunta... Hola, sí. yo soy Nancy Gómez de la Carlos III, de la Universidad Carlos III de Madrid y quería retomar eh, una pregunta más conceptual sobre lo abierto, lo libre, lo público. ¿sí? Eh, sabemos que la Knowledge Foundation habla de lo abierto desde la distribución y ahí podríamos diferenciar lo tecnológico y lo legal, ¿no? lo de las licencias, lo que nos permite digamos, reutilizar determinado dato a nivel eh, operable y, y legal. ¿Qué pasa con lo público? ¿Qué pasa con lo libre? Digamos, yo escuchando a la, la ponencia de la gente del eh, Instituto de Estadística de Canarias, veía, digamos, que, bueno, que los datos eh, estadísticos estaban semi preparados porque son públicos. O sea, hay una parte, una condición que cumplían y había que eh, prepararlos, supongo, digamos, este para que sean interoperables, para que se puedan, digamos, impular. me gustaría un, un, una, eh, una definición, digamos, a nivel eh, legal o jurídico de lo libre, lo público y lo abierto. Por alusiones contesto, pero... Estuve hablando con algunos amigos que tengo de, la, de la judicatura que son magistrados. Me dice que desde el punto de vista del, de la magistratura le prestan poca atención a estos nuevos conceptos y hay apenas eh, controversias en el ámbito de, por ejemplo, de las licencias Creative Commons. Ha habido muy poca, muy poca le, disputas legales que hayan eh, llegado a los a los niveles del Tribunal Supremo o que han dado jurisprudencia. Entonces, nos valemos todo por las, convenios por las convenciones que tienen una validez internacional. Además, porque el problema que tienen estos, estos, estas licencias es que tienen ámbito universal. Y, y, bueno, centrándome en la cuestión concreta, la cuestión clave está en el concepto que supongo que también son algunos raros, es el copyleft. Entonces, lo que abre es que los datos abiertos permiten todo, incluso el uso comercial. Mientras que… Los datos, o sea, o la información libre, que es como he explicado antes, y que se pone como referencia la, la licencia pública de la Unión Europea, no permite, eh, o sea, contempla la posibilidad de que tenga copyleft. Y el copyleft supone que, tal como yo tomo los datos, se los tengo que transmitir al siguiente. Es decir, con los mismos derechos y facultades. Es decir, si él no me ha cobrado por lo que yo le doy, yo tampoco le puedo cobrar a él. No sé si me he explicado bien. Esa es la diferencia de cómo opera el copyleft. Entonces, solo hay cinco licencias, además de la licencia pública de la Unión Europea, que se consideran compatibles con esa licencia. Y una de ellas es la de la FSF, la Free Software Foundation, ¿sí? y de Stelma, la GNU, que es la única, que es la más abierta de todas, pero que, y, y la que es la generadora, la primera que implantó el concepto del copyleft. Entonces, la cuestión clave está... En que, claro, yo soy muy muy espléndido para que todos los datos, por eso he dicho lo del cobro al principio, para que todos los datos me los den gratis, pero yo los cobro. Eso es los datos abiertos. Los datos libres es yo, me dais todo lo que queráis, pero eso sí, con la condición de que lo que yo haga se lo tengo que dar a él en las mismas condiciones que yo lo tomé. Es decir, si lo he tomado gratis, gratis. No sé si me he explicado bien los dos conceptos. Hay una pregunta más y es la última. Hola, buenos días. Soy Carlos Pintos de red.es. Bueno, primero felicitar a Sebastián por el Five Star PSI Award, que creo que es eh, fruto de muchos años de esfuerzo y de dedicación. Pero mi pregunta iba en parte relacionada con lo, con lo que comentaba Pedro Martín Jurado esta mañana. Eh, veíamos que de los datos que se reutilizan eh, la mayor parte, el mayor porcentaje eran, por un lado, los datos jurídicos y por otro lado, los datos, eh, los datos geográficos. Los datos jurídicos ha habido siempre una relación muy cercana entre empresas y administración, lo cual siempre y cuando no sean acuerdos exclusivos, lo veo muy positivo. Y eh, los datos eh, geográficos, como Sebastián nos mostraba, eh, está mm, causado, creo, porque ha habido un impulso a, a golpe de un conjunto de leyes que decían ya no solo el, cómo hay que hacer, el, el qué hay que hacer, sino el cómo hay que hacer. Iban dirigiendo todos los esfuerzos. Y mi pregunta es, eh, ¿hasta qué punto el Real Decreto o la revisión de la directiva eh, va impulsando, mm, estableciendo medidas de obligado cumplimiento para que eh, las instituciones públicas tengan que dirigir sus esfuerzos directamente a, a, a reutilizar y no solo hacer eh, meras recomendaciones de, de lo que se debería hacer para, para avanzar hacia la reutilización. Gracias. Creo que, en efecto, el, por ejemplo, en el caso de la directiva, ha sido un impulsor claro. O sea, la directiva nace en un momento, 2003, en el que estaba ya gestionándose la directiva ISPIRE. Y, como todos los que han seguido un poco la, en la evolución de la directiva ISPIRE, las mayores resistencias para, esa, para la, la, la, el, digamos, la figura legal de esa directiva estaban relacionadas con la reutilización y con el acceso a la información, esa capacidad de visualizar. Gratuita o no gratuita, etcétera. El, el que la directiva PSI, la directiva 2003 de 2003, tomase cuerpo, ayudó a aclarar. No al 100%, porque como todavía quedaba el resquicio de, bueno, los datos tienen que ser accesibles, pero se podría cobrar por ellos solo en el ámbito de lo que es marginal, la recuperación de los costes, eso dio lugar a bastante discusión durante la tramitación de la directiva. La, todas las figuras legales, yo al principio decía, es que lo que tienen de bueno las figuras legales es que establecen puntos de no retorno. O sea, una vez que sale la directiva PSI, puede, la, la directiva Ispair puede ir más allá, y de hecho ha ido un poquitín más allá, o quedarse en ese límite, no puede retroceder. Una vez que aparece la ley 37 y aparece el real decreto correspondiente, tenemos que hacer eso o algo más. Entonces, en ese sentido han sido positivas y, desde luego, una revisión de la directiva PSI. Yo ya vengo un tiempo diciendo, Juan lo conoce muy bien, que hay que dar una vuelta de tuerca. O sea, hay que asegurar más el acceso a los datos, el acceso lo más abierto posible. Bueno, pues solamente quería agradecer a los ponentes porque han sido buenos alumnos, han, han cumplido perfectamente con el tiempo. Muchas gracias, muchas gracias a, a, al público y espero que el año que viene venga aquí un compañero mío de la comisión para poder presentaros la propuesta de la, la, la directiva revisada y la podáis comentar. Bueno, y sin más me despido a todos ustedes porque dejo ya el ámbito de Open Data y bueno, pues les seguiré por Twitter el año que viene este este ejemplo muchas gracias